¡Machismo! A, ¡Machismo! ¡Machismo! A, En Izquierda Unida condenamos rotundamente este nuevo asesinato machista y emplazamos a las administraciones públicas a que dediquen más presupuestos para la defensa de las mujeres y que dediquen también más presupuesto para la educación en igualdad. En lo que llevamos de año... En España se han cometido 66 feminicidios, cuatro de ellos aquí, en Euskadi, asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Pero no nos podemos olvidar de las también 32.000 mujeres que viven hoy en nuestro país, con protección policial, ni de las 137 mujeres que son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia. No es un caso aislado, se llama patriarcado. Y pese al negacionismo de la ultraderecha que niega nuestras violencias y no quieres, nos quiere solas y aisladas, estas cifras nos hablan de la urgencia de cambiar los cimientos de nuestra sociedad. Nosotras lo tenemos claro, para acabar con la violencia machista debemos romper la alianza entre el capitalismo y el patriarcado.